Quería grabar este video porque me parece muy, pero muy importante dejar esto bien de alguna forma u otra clarito, porque por más que esto sea como bueno, para tratar de meterle lo más rápido posible y tratar de tener los mejores resultados para mí lo más importante a tener en cuenta sobre el fitness en sí es que no hay secretos ese vendría a ser realmente el secreto que siempre que le intente buscar la, la vuelta de alguna manera para intentar que, que, que, que tengas resultados antes, que agarras y decís bueno, ahora para vacaciones tengo que hacer esto ahora para, para explotarme el pecho le, le, le tengo que meter a, a tales ejercicios y lo que sea, empe, empezás a tener esa mentalidad, ahí es cuando la empezás a arruinar cuando empezás a, a buscar atajos todo el tiempo donde le empezás a cagar. y creo que lo más importante de todo después de esto como para encontrar la vuelta al fitness es eso es tipo estar todo el tiempo buscando de alguna forma u otra bueno a ver qué funciona qué no funciona qué funciona qué no funciona porque no es que tipo a mucha gente cuando y le, dice, bueno, le dan consejos de, de fitness bueno ahora tenés que hacer este ejercicio ahora tenés que entrenar así asá lo que sea es como se lo toman como, bueno, es esto o nada, tipo una alimentación, es esto o nada y no es tan así esto quizás te pasó que te dieron algún consejo como mil millones de veces y de la nada un día te hizo clic porque te lo dijeron de otra manera, porque lo viste de otra manera, porque lo escuchaste en otro momento que estabas dispuesto a escucharlo o lo que sea que te entró y te hizo clic y fue como viste, como cuando intentás armar un rompecabezas que no entra, no entra, no entra y de la nada, tipo, si ¿sí entra bueno, con el fitness pasa lo mismo, entonces creo que es muy pero muy importante como siempre estar buscando de la vuelta Decís, ok, no me funcionó así, por ejemplo, probando con viandas. Agarrás probar las viandas no te funciona porque te da paja armarlas el, el domingo, no tenés tiempo, no te gusta y preferís otra forma. Bueno, genial, lo probaste o, o quizás lo probaste una sola vez, eso también es importante. Como no solo ir probando distintas cosas, sino también tratar de probarlas una y otra vez porque muchas veces las buenas ideas, las buenas cosas en cuanto a lo que es organización o las cosas que realmente valen la pena, esto lo decía Brian Tracy, que es un chabón que durante un tiempo seguí mucho, Normalmente tardan entre 7 a 10 intentos hasta que le encontrás la vuelta Así que si lo intentaste una vez, normalmente te conviene tratar de hacerlo de vuelta una y otra vez Hasta que llega un punto de decís, che no, esto no es para mí y cambias pero cambiás el approach. No es, lo, no, no es que directamente tipo, de, dejas absolutamente todo intento para mejorar. Eso es re importante tenerlo en cuenta. Así que para cerrar, que quería hacer, arrancar todos e, e, estos consejos y lo que sea, con tipo, por un lado, no busques secretos como tener la mentalidad de loco, hay que probar mil millones de cosas. Esto quizás me funciona, esto quizás no, pero que lo importante y lo que te tiene que quedar es que todo el tiempo la importancia está en, en, en probar, probar, probar que esto es como un rompecabezas. En algún punto, te algún punto, engancha las piezas. Y una vez que engancha un par de piezas, no solo que es difícil volver atrás porque ya quedaron enganchadas, que esto es como cuando creas nuevos hábitos y sacas malos hábitos, que se te hace más fácil, tipo, automáticamente el fitness se te hace más fácil y más fácil, solo porque fuiste metiendo nuevos hábitos que hacen que tipo te, te es fácil, es una locura. Pero necesitas eso, estar probándolo. Sino que también te va a pasar que, es, que se te hace más fácil los siguientes pasos. Porque ya tenés lo, el rompecabezas básicamente como más armado, empieza a tener todo más sentido y decís, ok, entonces el entrenamiento tipo, podría estar haciendo esto y como que no te vas tan. Si, si probás nuevas cosas, lo que sea, es como que todo tiene un poquito más de sentido porque ya entendés. Así que ahora que estás buscando bajar de peso, o quizás más adelante en otro momento estés buscando ganar volumen. O lo que packing sea, ten estas cosas en cuenta, que seguramente en una semana no logres tener tremendos resultados porque todo en el fitness lleva tiempo y si entendés eso, tenés muchísimas más chance de tener resultados. Es tipo, es flashero, pero conviene tenerlo en cuenta porque si no, está bien, tipo, no, flayar, tipo, no, no te tener, hago no tener eso en cuenta está bien, no vas a tener resultados, es mejor como chocarse un poco más con la realidad, pero por lo menos así puedes hacer las cosas un poco mejor y a uno lo que le importa es tener resultados más de uh, me entró algo en la cabeza que no quería que me entre y uh, qué paja, me hicieron caer en la realidad y pues, está bien, listo, está en la realidad, ahora a hacer que pase. Así que nada, no, ahora vamos a seguir con otras cosas. Ten en cuenta que los consejos que voy a dar durante estos videos y el contenido son cosas que a mí me sirvieron, siempre voy a tratar de alguna forma u otra desconectarlo para que a vos también te esté sirviendo y de poder pasarte cosas que quizás viste te digo che bueno a mí me sirvió esto pero quizás vos podés tener esto en cuenta o esto en cuenta y trato de, de tirar un par de ramificaciones porque vuelta como decía al principio lo importante es como que cada uno encuentre su manera así te voy a servir algunas en bandeja que a mí me sirven que quizás a vos también y vamos a meterle a hacer que pase